15 frases para estar sola y feliz Vivir feliz implica en muchas ocasiones aprender a estar sola. Implica la capacidad que tenemos para poder expresarnos libremente y tomar decisiones personales que nos puedan hacer crecer, nos puedan aportar y finalmente traigan bienestar y plenitud a nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy quiero compartir contigo 15 frases para estar sola y feliz feliz. Cada una de estas frases están hechas para que tú seas capaz de poder disfrutar a plenitud tu soledad y después de ello, después de haber experimentado tu soledad, poder estar con alguien porque realmente le amas, porque realmente crees que te aporte. Así, si estás lista, si estás listo, entonces empecemos. Frase número uno, porque una mujer prefiere estar sola a estar con un tonto. La realidad es que es cierto, muchas veces nosotros caemos en relaciones malas, relaciones con personas que de alguna manera no saben lo que quieren, no saben lo que están buscando en esta vida y constantemente están tratando de estafar emocionalmente a otras personas, tratando de sacar partido de la relación por conveniencia y en suma, hacer que la otra persona sufra en el acto. Es por eso que una mujer, es por eso que un hombre va a preferir mil veces estar solo a estar con una persona que simplemente tiene por intención jugar, burlarse y solamente estar aquí para estorbar. Dice una frase que te importe quien te aporte y con ello significa que solo aquellas personas que realmente te puedan aportar algo son los que vale la pena conservar aquí. Número 2. Es mejor estar sola por razones correctas que estar con alguien por razones equivocadas. En muchas ocasiones nosotros nos emparentamos en relaciones dañinas, malas, sencillamente porque la sensación, la necesidad de tener que tener a alguien a la par nos corroe. Y de alguna manera también tenemos un miedo, una fobia casi que irracional por estar solo o por tratar de mostrar una imagen totalmente incorrecta ante la sociedad. Así, es mejor estar solo, sola, a estar con alguien simplemente por miedo. Número 3. Voy a estar solo hasta que alguien me convenza de que vale la pena estar acompañada. Y no significa que alguien venga con buenos argumentos y trate de decirte que va a estar contigo y que te va a pintar un mundo de colores y mariposas y bellezas. No, basta con que su sola presencia y basta con que sola, su sola compañía realmente responda a la pregunta de si vale la pena. Si te sientes bien con esa persona, si creces con esa persona, si logras ser mejor de lo que ya eres con esa persona, entonces en ese lugar perteneces número 4. Quédate con quien te haga sonreír todas horas, te haga un espacio en su día y te extrañe todo el tiempo. La realidad es que muchas veces nos vamos a emparentar con personas que de alguna manera tienen una agenda tan pero tan saturada que no cabemos en ella. Y no, no hay nada de malo en querer tiempo para uno y que la otra persona también le dedique la misma importancia le dedique el mismo empeño a la relación como nosotros lo hacemos. Si esa persona no puede dar cabida en su agenda para nosotros y para la relación, entonces ahí no debemos estar, de ahí no somos y ahí no pertenecemos. Número 5. Es preferible la soledad digna y sin conflicto que una relación incompleta en la que la carencia manda. Esta es una frase de Walter Rizzo y es cierto, tenemos que entender que una relación de pareja, un amor al final del día, tiene que traer bienestar, tiene que traer plenitud, tiene que darte y aportarte cosas maravillosas a tu vida. Y no digo que todo va a ser color de rosa, porque la realidad es que no es así. Va a haber días buenos, días malos, pero por lo menos los días buenos, favorables, preferibles, amigables y de belleza deben superar en una relación de 1 a 5 a los días malos. Número 6. Hay gente que le tiene miedo a la soledad porque piensa que para ser feliz hay que tener compañía. Yo creo que para ser feliz solo hay que tener paz y tranquilidad en el corazón. Y es cierto, la soledad se experimenta bien solo cuando realmente somos capaces de experimentar paz en nuestra propia compañía para después compartirla con el mundo, con el prójimo, con un amigo, con un hermano, con una madre... Y finalmente con una pareja. Solo cuando estamos en paz con nosotros es que podemos compartir esa paz con otras personas. Número 7. A veces me gusta que me dejen solo. Y no, no estoy enojado con nadie. Tampoco estoy triste. Solo me gusta estar así. Tranquilo. Es cierto. Y es la verdad. A pesar de que nosotros pudiéramos tener una relación con alguien, la soledad siempre va a ser ese espacio personal para nosotros. Y no hay nada de malo. No hay nada de malo en demandar soledad, no hay nada de malo en pedir un tiempo para nosotros. Así, amar es el respeto al espacio ajeno. Número 9. Estoy en una etapa de mi vida en donde quiero estar tranquilo, en paz conmigo mismo. Ya amé, sufrí, lloré y hasta perdoné. Ahora me toca estar feliz. Y es cierto, en muchas ocasiones... En el pasado, de hecho, te comparto una experiencia personal. Me la pasé persiguiendo a la gente, buscando estar con alguien, una compañía, una pareja, alguien que de alguna manera me aportara algo. Con el tiempo me di cuenta que tal cosa no existía, al menos no para mí. Así que aprendí a estar feliz, aprendí a que no necesito nada de eso. Y ahora que ya lo he descubierto, ahora que vivo mi vida así, ya es muy difícil que yo quiera estar con alguien más. Número 10 se puede ser feliz estando solo, pero es imposible ser feliz sintiéndose solo. La realidad es esta, de nada sirve estar en compañía de alguien con quien nos sentimos solos. De nada sirve estar en la compañía de alguien con el cual nos sentimos desolados, aislados o de alguna manera abandonados. Solo cuando estamos con alguien que nos hace sentir acompañados es cuando realmente vale la pena estar en pareja. Número 11. Lo peor de la soledad es sentirse solo estando acompañado. Dicho con lo anterior, es cierto, en muchas ocasiones hay personas que de nuevo no nos encajan y tampoco nos dan un espacio en su vida, mas sin embargo nos atan a sus decisiones, nos atan a sus promesas, nos atan a sus miedos y finalmente quedamos atrapados en sus ideas, en sus complejos y en su desganada voluntad de estar con nosotros. Número 12. La peor soledad es estar con alguien y sin embargo sentirte solo. La realidad es esta. Es duro tener que estar con alguien y con ese alguien sentirte totalmente desolado y aislado. De nada sirve tener una relación y sostener una relación con alguien que simplemente te tiene por pareja solamente porque un documento lo dice. Número 13. Es mucho mejor estar triste y sola que triste y acompañada. Y es cierto, en muchas ocasiones estamos amarrados a una persona sencillamente porque no podemos estar con otra y tenemos que reunir fuerzas para terminar con una relación dañina sencillamente porque esta no nos aporta ni nos acompaña, ni siquiera es empática con nosotros en nuestros momentos de dolor y agonía número 14 no tengas miedo a la soledad ten miedo de vivir engañándote mirando la realidad como te gustaría que fuera y no como verdaderamente es en muchas ocasiones nos engañamos decimos si nos quieren, si nos aman cuando realmente no es así cuando realmente con sus actos nos desprecian y nos tratan como si no valiésemos nada número 15 la soledad enseña más que cualquier compañía. Y es cierto, cuando estamos solos, cuando podemos ser nosotros mismos sin necesitar de nadie más, es cuando realmente aprendemos a vivir en tranquilidad, en paz con nosotros mismos. Solo así, y solo así, es que la soledad nos trae libertad, nos trae madurez y la capacidad de elegir con quién estar.